Hey, hey, hey, hey, hey, hey. El zorro Zorrito y la casa del árbol Había una vez un pequeño zorro llamado Zorrito. Era muy astuto y divertido, y siempre estaba buscando nuevas aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, se le ocurrió una idea, construir una casa del árbol con sus amigos del bosque. Así que Zorrito fue a buscar a su amigo el oso quien era muy fuerte y le ayudaría a talar las ramas. También encontró al mapache, quien era muy habilidoso y podría ayudarlo a construir el interior de la casa. Y por último, encontró al conejo, quien era muy veloz y podría ayudarlo a recolectar los materiales necesarios. Con la ayuda de sus amigos, Zorrito comenzó a construir su casa del árbol. El oso talaba las ramas con sus fuertes garras, el mapache trabajaba en el interior de la casa con su habilidad, y el conejo recolectaba hierba y hojas para tejer una cama cómoda. Pero de repente, se dieron cuenta de que no tenían suficientes clavos para unir las ramas y construir la estructura de la casa, y se sintieron muy preocupados. Zorrito no quería desanimarse, así que pensó en una solución divertida. Zorrito se acercó a un pájaro carpintero que estaba construyendo su nido cerca, y le habló con una voz divertida. «Oye, pájaro carpintero, ¿me podrías ayudar a construir mi casa del árbol?» Y para sorpresa de sus amigos, el pájaro carpintero respondió con una voz amigable y jovial. «Claro que sí, zorrito. Aquí están los clavos que necesitas». Todos se rieron mucho y se alegraron de la solución tan divertida que el pájaro carpintero les ayudara a conseguir los clavos necesarios. Después de mucho trabajo, la casa del árbol de Zorrito estaba finalmente terminada. Era una casa hermosa, con una gran ventana que daba al bosque, y una cama cómoda hecha de hierba y hojas. Zorrito y sus amigos se sentaron en la cima de la casa del árbol y disfrutaron de la vista del bosque. Zorrito estaba muy agradecido por la ayuda de sus amigos, y juntos se prometieron seguir explorando el bosque y construyendo nuevas aventuras. Moraleja, con la ayuda de amigos, podemos lograr grandes cosas, y nunca se sabe de dónde puede venir la solución a un problema. A veces, una idea divertida puede ser la clave para resolverlo. Además, la amistad es un valor muy importante en la vida pues nos ayuda a superar obstáculos y a disfrutar de los buenos momentos. Ahora unas preguntas para ti. ¿Te gustaría tener una casa en un árbol? ¿Qué amigos invitarías para que te ayuden a construirla? Esto fue Mini Cuentos Divertidos. Hasta la próxima.